va estar chico Pedro Sánchez y entrevistaba momentos está vivo eh, se junio han agarrado el medidor eh, Pedro Sánchez baina a dar a se gutiñolri eh, hori, Sánchez eh, Olalla eh, presidente ahora va a ver el antes en está abierto para la un rengo de la la caja de la de la en la caja de Urengo, de Urengo, a Urengo, de Urengo, de Urengo, de Urengo, de Urengo, de Urengo, de Urengo, de Un de Urengo, de Urengo, de Urengo, de un un esta Jorge Schaim, muy importante era, importante en para los Milla, Euros, que se va se va a un día Yeah. Hey. se defiende, gobierne quien gobierne las pensiones se defiende Pedro, si eres socialista, se escucha el pensionista Pedro, si eres socialista, escucha el pensionista, si lo eres Socialista, escucha, pensionista, Si lo eres, claro. Pero me parece que no lo Que lo dudo. Que lo dudo. No lo es. Sí se puede. Sí se puede. Pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Que tenemos pote? por un euro y medio. En, la, en el recinto serial. Casi todas las chondas participan y están con nosotros. Solamente para deciros que donde no hay pinchos, no os acerquéis. El resto, todas y todos, hasta 19, han dicho que sí. <risa> Así, así, ni un paso atrás! De ¡Esta batalla! ¡La mano ¡Aquí, atrás! De ¡Esta batalla! Golubu ira por kita, vaya pintar tean, esa Golubu no pierto gentea, hor Golubu, dugu, Golubu, sonrocha ra, duracal de osoa, derrista ra, Orikuste Golubu, hasta costa ra, Baita, Onda norte ra, martinara, legi cara, Daniel es que regreso Gracias a todas y a todos, a todas y a todos los que nos estáis acompañando, tanto de fuera como de Euskadi. Gracias a compañeros de Asturias, de Logroño, de Cantabria. Gracias a Gipuzkoa, Ando, Andoay, Arrasate, gastéis. Bacio. Bermeo Coa, Vergara Coa, y Y a todos los pueblos que todos los lunes se reúnen en todas las plazas de los pueblos. Todos los pueblos, casi 40 45, que tenemos por aquí. No sé si están todos, pero vamos a empezar. da igual. Daldacao. Baracaldo, Cestao, Portugalete. Bien. Sopuerta, Bien. Sotelana, Almaceda. Irala, Bien. El Recalde, Bien. Bien. Leioa, Leilloa, Loyu, Marquina. Bien. Munguía Garcica, Uribarri. Ortuella. Barrios como Cochacuaga. La Peña Arcoa, Miretorreira. Bien. ¡Santucho Guacerevay! ¡Hasta el que nos acaba de decir la señora! Bueno, si nos dejamos algunos, ya podéis perdonar, pero es que somos 40-45 todos los pueblos que los lunes estamos en las concentraciones. Y a todas y a todos les damos las gracias por vuestra asistencia y por las concentraciones que desde hace 20 meses estamos igual que aquí en Bilbo. Basauri, Cubao, Arrigorreaga, Claudio, Amurrio, Orduña, de Getorreira, Leto Bustietani, Guernica, Mundaca, Bacchio, dicho, Bermeo. Aquí hay un señor que nos dice Bacchio, creo que lo he dicho cinco veces, pero por él, Bacchio Levall. Bueno, ahora que estamos casi todas y casi todos, Voy a decir que yo creo que todas y todos lo sabéis, pero ya veis que hemos pedido solamente para leer el comunicado y para agradecer vuestra presencia las escaleras, pero aquí el segundo alcalde más grande del mundo no solo nos ha dejado, sino que nos las han anclado y estamos aquí.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 Barran, pincho, arriba, suba, echu, suela, jubilato de euro, va y se ha movilado. Ha donado una semana de su sueldo. Bueno, y para no alargar, tenemos aquí a dos compañeros eh, que van a leer el comunicado. En castellano, Goldo Méndez de Bilbao y en euskera, Anamari Mari Ordóñez Urgulu de Bernica. Aurora, compañeros. ¡Aurredad! ¡Aurredad! ¡Aurredad! A ver, me están diciendo que todavía hay mucha gente que está bajando. No sé si esperamos dos minutos a leer el comunicado o empezamos. No, Vale, pues entonces empezamos. ¡Gao! Bilbo ¡Emeretsi! ¡Bilboko! ¡Astenagosian! Ias es besala. eta Bizkaiko milaka penziorun berriro ateragara kalera. que ere gurekin daude. Eta baita. Asturias! ¡Yay! Italia. ¡Eta el beste sacó de este denoi de la chupere! ¡Espera de noí! ¡Emereci y ya vete ¡Larobe ¡Eta el rial Mayaco! Manifestazio yugarik Egin ditugu Zalantzabarik Mobilización movilización Huekin Zenbait Lortu dugu Baina oraindik Oso urrun gauden Pentsinio guztiak Eta beti dago Publikoa durina. Zirezkoak, eta naikoak izan Milla, Larobei, mila larogei euroko gutxienko pentsioa eskatzen dugu. Genero gainditze aldera. ¡El pobre ¡El Estasivas arraca está chupisán aurrena venida un era estado a toeré y charo penchua. Financha partido a penas eta patronala e egiten e itenari público eta duinak esfermachiko eta ibura izan ez es desate. El chillo privado nahi dituzte Eta Vituste, y la escuten aire a Niren Sotate y Moriradi, y la lauva dice Obeiko Euneco cero, coma, obeita austera, vuelta a esta, y gavetu. Gobernuaco Astia Badu, Badaere. Madrigen, Pedro Sánchez es gobernua ia gobierno y a Eta orla hará badu Datos en dos semillas y te Beste alde, Eusko aspié yitura ekin y Eta lenta hori du mal digiesca orduan Eta pensioen, soldate, empleua, dependencia, eta disante en premia la rieca al debatera, usted dice. Gor Asturias, Aunca Asturias, Omni et Torri Asturias, Omni Cantabria. Ongi e torri, Eriosa. Ongi e torri, Bustíoí. Gora Bu, Tensión Udumá. Aupa bu. movilización abanó el segundo de ganera al domingo en dar gustiar el pino eguna y araba vizcaya dibusqua eta na zorro aco de buruetan escoldeka eta errius bertinetan kalera hotsiko asmo dubu movilización día a salvar en herrialdean, herritarren el ritardo de movilización y una, muchacha de un burro, ego de un caberrial de la vida social que tiene aquí. Movilización y quinta de tu pensión de un chat, pensión público, arte. Movilización al de un rial, España el estatuco. Ekin, Batxue, que este río plataforma y que el muchacho político va gobernatu chueque que no veste goberna tú, pensión está, pensión ha, defenda tú, me sedes, Los compañeros que ha dicho de Asturias, de Cantabria, de La Rioja y de otros puntos del país que están aquí. A todos. Nos une una misma lucha, nos une las mismas aspiraciones. Y llevamos ya 19 meses en lucha. 86 lunes de concentraciones ininterrumpidas, numerosas manifestaciones provinciales y comarcales. Y por medio de estas movilizaciones hemos conseguido algunos logros, algunos logros. Pero estamos aún muy lejos de garantizar por vida una pensión digna. Públicas, justas y suficientes. Demandamos una pensión de 1.080 euros que paríe la, la, la brecha de género. Tampoco, Hemos conseguido un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Ni acabar con la precariedad, posibilitando unos empleos dignos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y al mismo tiempo aumentar los ingresos de la caja de la seguridad social. Las mujeres siguen percibiendo las peores pensiones. Ya que no se les ha reconocido el trabajo realizado en los hogares, en los empleos sumergidos y en los cuidados, llevándolas en muchos casos al umbral de la pobreza. El panorama al que nos enfrentamos, a pesar de nuestras importantes movilizaciones, no es nada halagüeño. Los grandes grupos financieros y la patronal siguen apretando muy fuerte con la complicidad de algunos partidos políticos para implantar las pensiones privadas en perjuicio del sistema público de pensiones. Asimismo, se niega a subir los salarios y a mejorar las condiciones laborales. El riesgo de volver al 025, el próximo enero del 2020, no se ha desactivado aunque ha habido tiempo para ello, en Madrid el gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue prácticamente paralizado y si permanece varios meses en esta situación puede agravarse este riesgo, el 0,25. Al mismo tiempo, tenemos al gobierno vasco que prioriza sus exigencias a Madrid en lo que hace referencia a grandes infraestructuras para la comunidad autónoma vasca, dejando de lado cualquier exigencia de subida de pensiones, mejora de salarios y empleo u otras urgentes medidas de carácter social. Creemos que el gobierno vasco hace dejación de sus funciones en este terreno, en el que sí tiene competencia. Frente a este panorama, no queda otro remedio que seguir movilizándonos, incluso con mayor contundencia. Y así... El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, en las capitales, comarcales y pueblos de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, volveremos a salir masivamente a realizar manifestaciones. De igual modo, seguimos trabajando para conseguir, pensamos que a mediados de noviembre, una jornada de movilización ciudadana en la comunidad autónoma vasca y la en colaboración con los máximos agentes sociales. Deciros que vamos a seguir con las movilizaciones hasta conseguir unas pensiones públicas dignas para todos y todas los pensionistas. Movilizaciones que si es posible y lo es, las impulsaremos junto a las plataformas de los pueblos del resto del Estado Español. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Pensionistas, pobreza! ¡Pensionistas, pobreza! j, -E j -E y la vacía j, -E la j -E y Esta manifestación a la que creo, por lo que nos están diciendo, que hay 20.000 personas, que han asistido 20.000 personas en fiestas un lunes y que ahora nos vamos a ir, que pinchopote, deciros que los lunes seguimos, que el lunes 25 aquí, estamos ya sin vallas porque se ha acabado la fiesta, esperemos, pero tendremos que decir lo que hemos sentido los miles y miles de personas que hemos venido aquí como cada lunes a leer nuestro comunicado. Quiero decir, 20, lunes 26 me han corregido, queremos dejar un mensaje, los pensionistas, el movimiento de pensionistas, queremos dejar un mensaje a todas las personas que construyen puentes y acercan realidades, a las que escuchan y buscan soluciones, nosotras, nosotros pensionistas desde nuestra pluralidad tendemos puentes acercamos orillas derribamos muros tumbaremos las altas vallas que nos separan y alejan con nuestra lucha con nuestra unión con nuestra fuerza con nuestra unidad con nuestras manos siempre tendidas y abiertas j va quien quiera un cuadernillo <tose> de... de... de la... de la... del movimiento del que de pensionistas de vizcaia un cuadernillo de argumentos tiene aquí en venta. Bueno... Eh, ahora, para finalizar, los chistularis, tocarán uno de nuestros signos y de nuestros signos que es el Chori Choría. Chori